Dios les bendiga. Vamos a, a predicar el mensaje de la palabra. Va a ser un mensaje breve, pero espero que seamos edificados y que Dios nos uh, pues nos ayude a proseguir adelante y que sea él el que tome control de lo que estamos haciendo, como desde la mañana que nos ponemos en las manos de Dios le decimos que él sea nuestro consejero, nuestro guía. Usted que nos ve allí en el video, en este canal, Dios lo bendiga. Qué bueno que está visitándonos. esperamos ser de bendición a la vida de todos ustedes. Voy a predicar un mensaje titulado, ¿A quién vas a obedecer? Basado en Génesis capítulo 22, del 1 al 14, y solamente quiero leer algunos versículos para introducirme. Y dice a la letra, así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo, Abraham. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo tu único, Isaac, a quien amas, y desde tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te dé y Abraham se levantó muy de mañana y en el bardo su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios, que el Señor añada bendición a su palabra en este día quiero hablar acerca de la fe de todos nosotros que será probada, que será desafiada así como los padres de antaño como fue la, la fe de Abraham probada al mandársele que sacrificara a su único Hijo, el Hijo de la promesa. En este día la pregunta será muy importante para ti y para todos los que están aquí. ¿A quién vamos a obedecer como humanos al momento que nos escuchamos nosotros de alguna petición de parte de Dios que, que le demos o que sacrifiquemos? Eh, la pregunta sería, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar para Dios? ¿Qué estamos dispuestos a hacer morir? de nosotros para que Dios se glorifique en nuestras vidas, ¿sí? Cuando el diablo nos tienta es para destruirnos, pero cuando Dios prueba a sus líderes, a sus hijos, es para que desarrollen su potencial, ¿verdad? Dios probó la fe de Abraham, y sin duda Él probará también la fe de nosotros como sus hijos, ¿verdad? Ah, al poder, al probar Dios a Abraham como a nosotros, es para que podamos darle una respuesta. Dios le dice... Dame a tu hijo, sacrificame a tu hijo, y nosotros tenemos que decir con nuestra respuesta a quién amamos más. Porque nuestra respuesta es la que le va a indicar a Dios realmente si amamos más a Dios o amamos más a nuestros Isaacs. Como personas tenemos Isaacs que sacrificar. ¿Cuáles son los Isaacs que podemos tener? ¿Podemos tener el fútbol como un Isaac? como un Isaac? Sí, sí. Eh, algo que es muy de nosotros, algo que valoramos demasiado, y está bien que nos guste el fútbol, porque si no, pues ¿qué estamos haciendo aquí? Pero muchas veces el fútbol lo tomamos como si fuese uh, algo que si no lo practicamos nos vamos a morir. Cuando Dios nos dice, ¿estás dispuesto a sacrificar un Isaac que quizá esté dentro de ti, o, o algún sentimiento, o algo que tú amas más, que le está quitando el lugar a Dios?, Dios quería probar a Abraham para que Abraham se diese cuenta realmente que él tenía que depender de Dios y que no fuera su hijo, el de la promesa, el que le quitara la posición a Dios del corazón de Abraham. Si tú tienes algo que te está quitando la posición de Dios en tu corazón, necesitamos hoy subir al monte, ir a la presencia de Dios sacrificar lo que nos puede estorbar Para tener una relación con Dios ¿Verdad? Le vuelvo a repetir Si el diablo viene y trata de tentarte es para destruirte Pero Dios te probará a ti para hacerte crecer Para hacerte madurar Para hacerte un mejor líder Para hacerte un mejor esposo Para hacerte un mejor joven, un ciudadano Un mejor cristiano Dios al probarnos nos muestra su amor Y ese amor se irá perfeccionando en los que le amamos Si tú amas a Dios y estás dispuesto a sacrificar lo que puede quitar el lugar de él en tu corazón, entonces quiero decirte que al momento en que tú le dices a Dios, sí, yo quiero sacrificar el Isaac que tengo dentro de mí, quiero sacrificar el trabajo que me quita el tiempo para irte a adorar, quiero sacrificar el, el juego que muchas veces por ir a jugar los domingos no voy a la iglesia, no voy a adorarte, pero hoy estoy dispuesto a subir al monte, al monte en donde tenemos el encuentro, al monte en donde tenemos nuestra relación íntima con Dios y sacrificarle lo que sabemos de antemano como nuestra humana naturaleza que estorba para servirle a Dios en nuestro potencial, ¿verdad que sí? Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, y cuando Dios nos pide algo es porque Él, ya puso la muestra. Cuando el Señor le está pidiendo a Abraham a su hijo Isaac, amado hermano, estaba simplemente ejerciéndose o poniéndose en evidencia una profecía que en el futuro vendría nuestro Dios a manifestar, al enviar a su hijo, al sacrificar a su hijo para que nosotros tuviésemos vida. ¿Sí? ¡Qué bueno es Dios porque Él nos ama! La mejor manera de mostrar que amamos a Dios... No es con sacrificios, sino obedecer. A lo que Abraham se le se le, se le eleva, se le loa, no es tanto el que iba a sacrificar, sino la obediencia que mostró al subir al monte. Escúcheme bien, la obediencia. Por eso la Biblia dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y no solamente eso, miren lo que dice Santiago, capítulo capítulo 2. Verso número 21. ¿No fue justificado por las obras de Abraham? Nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿no ves que la fe actuó justamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Sabes que muchas veces nosotros decimos, creemos en Dios, pero no queremos actuar. Creemos en Dios, pero no queremos sacrificar. Creemos en Dios, pero no queremos dar el tiempo a Dios. Creemos en Dios, pero no estamos dispuestos a perdonar. Amamos a Dios estamos dispuestos a amar a nuestro rival del campo. Eh, creemos y amamos a Dios, pero no estamos dispuestos, hermanos, a ser pacientes y tolerantes con lo que nos suceda en nuestra vida. Así que Abraham le fue cortado por justicia el obedecer, no tanto porque iba a sacrificar a su hijo, escúchenme por favor, porque el, la, la, la tarea de Dios o, o el mensaje de Dios para Abraham era que subiera al monte, si él hubiera dicho no, hubiera visto a su hijo Isaac y dijo no, es mi único, después cómo se va a cumplir la promesa, ¿qué fue lo que movió a Abraham a subir al monte? En la obediencia, la fe y la confianza que tenía en su Dios, ¿verdad que sí? Entonces, Hoy te hago una pregunta, ¿a quién vas a obedecer? ¿Vas a obedecer a tus sentimientos? ¿Vas a obedecer a lo que más anhelas? ¿O vas a obedecer a Dios? Tus... Abraham no argumentó, simplemente obedeció y así mostró el que amaba a Dios. Con obedecer a Dios es mejor que los sacrificios, ¿verdad? Si decimos que amamos a Dios, nada nos será carga pesada para poder actuar como Dios quiere, ¿verdad? Abraham contaba solo con un recurso para el sacrificio. ¿Quién era? Isaac, ¿verdad? No podía sacrificar un becerrito, no podía sacrificar un chivo, no podía sacrificar un carnero. Era Isaac. Lo que Dios le había pedido al Señor en este día para terminar, estás dispuesto si Dios te dice, te dice en este día, quiero que sacrifiques lo que está estorbando para que me sirvas. ¿Cuál sería tu respuesta? Tu respuesta sería no. Soy joven, tengo que dar a mi cuerpo, a mi mente, sí. quiero quién está ¿A quién más ¿A Dios o a ti mismo? ¿A Dios o a los hombres? Y si hoy quieres de veras que Dios gobierne tu vida, entonces, ¿por qué no le obedeces? ¿Por qué no sacrificamos un poco de tiempo? ¿Por qué no sacrificamos un poco de ego? ¿Por qué no sacrificamos un poco de sentimiento interno que nos esté estorbando para acercarnos a Dios? Te dejo esto en tu corazón. Necesitamos mostrarle a Dios que le amamos. La mejor manera de mostrarle a Dios es obedecer. Dios, amado le pide a Abraham, a su hijo, y no tengas miedo, darle a Dios cuando se trata de dar, cuando te pide dale, adorar es dar, adoramos a Dios y damos alabanza, adoramos a Dios y damos todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, cuando adoramos a Dios debemos hacerlo con toda la ausencia de un paganismo, no podemos mezclar lo santo con lo impuro, eso es peligroso, ¿verdad que sí? Entonces Dios quiere que hoy le brinde su corazón, ¿podrías dispuesto, dispuesto a sacrificar tu corazón? una obra para Dios, dispuesto a quemar, por decirlo en, entre paréntesis, en holocausto, a Dios una alabanza e invitarlo a que hagas un altar con Él, y entonces decirle Señor, Tú eres el dueño de mi vida, te entrego mi corazón, si hay Isaac dentro de mí que me estorban para servirte, estoy dispuesto. Dios nos da la oportunidad, hubiera alguien que no sea cristiano, hubiera alguien que Solamente viene a jugar fútbol, pero nunca ha conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿sí? No importa cómo vengas, no importa la edad que tengas, no importa el mismo inclusive que tengas, Dios te está esperando con los brazos abiertos y quiere que le sacrifiques en el monte, en el, en el monte en donde se, se junta el Espíritu tuyo y el Espíritu Santo para que Dios ofrezcas a Dios alabanza y adoración. Si no tienes a Cristo, te voy a hacer una invitación para que lo invites. Si tú en tu casa no tienes a Jesús, déjame decirte, Él quiere que le ofrezcas tu corazón. Cierra tus ojos ahí donde estás, en tu recámara, en tu cocina, en tu auto a lo mejor. Estás escuchando este cassette o CD, no sé, dividí. Quiero decirte que el mensaje que te estamos dando es para que tu alma tenga esperanza. Dios es nuestro Dios de esperanza. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, te entrego mi corazón. Comprendo y entiendo que soy un pecador. Vengo arrepentido para que perdonen mis pecados, Señor. Sé que tu sangre tiene poder para hacerlo, Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y si me ayudas, Señor, con esa ayuda sobrenatural que tú me des, obedeceré, sacrificaré lo que tú me estás pidiendo y te honraré para que mi nombre, Señor, no sea borrado del libro. Muchas gracias por esta grande oportunidad. Amén, amén. Si tú hiciste esta oración... Dios, entró a tu corazón, Jesús, entró a tu corazón, el Espíritu Santo ahora te guiará a toda verdad y toda justicia, tú ya no serás igual, porque Dios será tu Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dele un aplauso al Señor Dios fuerte.